El impacto ha sido muy desigual. Las grandes, sobre todo, eh, y aquellas que tenía, tenían más capacidad de respuesta, con mejores recursos humanos, mayor capacidad organizativa, pues se han mantenido, no han perdido mercados. Al contrario, incluso en la medida en que han caído algunas otras, pues incluso han podido, como sucede cuando existen crisis económicas con las empresas mercantiles eh, de carácter capitalista, pues en épocas de crisis muchas caen y las que se mantienen pues lleg pueden llegar incluso a aumentar su correspondiente cuota de mercado y su presencia con la administración pública. Es decir, hay unas que han aumentado eh, incluso su presencia, otras, que han resistido, han hecho todos los ajustes pertinentes y entonces el modo de ajuste a la crisis ha variado, pero en general pues ha tenido que ser una recomposición en lo que son las fuentes de financiación. Si se reducen las fuentes de financiación públicas, en términos de subvenciones o de convenios, si queremos mantener nuestro nivel de actividad, lo que tendremos que hacer es aumentar nuestro nivel de recursos privados. Y los privados tenemos o oh, los genuinos de las entidades del tercer sector, cuotas, donaciones y demás. Estos han aumentado un poco en, en, durante la crisis, pero ni de lejos para, para eh, cubrir lo que ha sido la reducción en la financiación de las administraciones públicas, eh, pero sobre todo es la de mercantilizarlo, es decir, la de buscar financiación a través del mercado, es decir, vender por parte de las organizaciones del, del, del tercer sector, social o del que fuera, bienes y servicios en el mercado. Es, y esa es la tendencia que se había producido, por ejemplo, eh, desde los, en los Estados Unidos y en el Reino Unido desde los años 80. Eh, recordemos que desde principios de los años 80, pues con la época de, de la implanta, de los primeros años de implantación del neoliberalismo de la señora Thatcher y del señor Reagan, eh, de la vuelta a la sociedad, el discurso de la vuelta a la sociedad civil, etcétera realmente supuso también una reducción en los presupuestos públicos dedicados al tercer sector. entonces con, con, muy, con varias décadas de antelación, aquellos nos precedieron y las entidades del tercer sector de aquella época tuvieron que mercantilizarse. Y esa es una de las vías de aparición de las social business o de las empresas sociales, es decir, de, de, de organizaciones del tercer sector que han ido reduciendo su fuente de financiación de la administración pública y, sobre todo, ampliar lo que sería su fuente de financiación de carácter mercantil, eh, pero, pero teniendo un origen pues, en la base de la sociedad civil, etc. Es decir, es una recomposición en su estructura de la financiación. Pero, por otro lado, como cualquier otra empresa, cuando está en crisis, ¿qué haces? Cuando no vendes suficiente, pues lo, lo que tienes que hacer es un ajuste en tus correspondientes plantillas. Entonces, un, en unos casos se reducen las plantillas, en otros casos se flexibilizan, se reorientan y se trata pues, de, de hacer una, un ajuste en lo que sería la fuerza laboral. Y si es posible, pues utilizar la fuerza laboral que es no remunerada, que es la de los voluntarios, que se han aumentado un poco, pero ni de lejos eh, lo que sería suficiente para compensar la, la reducción de lo, que, de lo que habría. Es decir, en época de esta crisis, por ejemplo en el caso español, aument, han aumentado lo que sería los recursos voluntarios, eh, por un lado lo que sean donaciones, cuotas, los recursos eh, financieros típicos de las de las entidades del tercer sector pero de modo insuficiente, eh, claramente insuficiente para el conjunto del tercer sector y por otro lado también ha aumentado pues esas formas de solidaridad que es el voluntariado directo e indirecto vinculado a las ONGs y no vinculado a las ONGs eh, y luego pues ha habido un, un pequeño porcentaje mmm, Depende de los estudios que hay que, en los que revelan que en efecto sí que han cerrado eh, entidades del tercer sector, que podríamos decir que sería pues en torno a un 20% de las mismas, lo que pasa que en términos de población es difícil porque no tenemos eh, realmente estudios estadísticos que, que lo revelen para el conjunto, es, es difícil y muy costoso eh, de momento.